¿Qué herencia le darías a tu hijo, una tipo iPhone o una tipo Nokia 1100? ¿Qué hubiese pasado si en el 2007 el gobierno de los Estados Unidos hubiese regulado el mercado de los teléfonos celulares? Posiblemente el mejor teléfono hasta el momento sería el Nokia 1100 y Steve Jobs jamás hubiese inventado el iPhone porque estaría prohibido que los teléfonos tuvieran menos de 9 botones. Libertarios es el iPhone de la educación. Y puede serlo, porque estamos al margen de los estándares curriculares del Ministerio de Educación Nacional. Por eso, hemos formado a más de 2.400 niños en 14 países en emprendimiento. Y tenemos chicos que en una semana facturan 1.000 dólares. Pero también hay niños de 13 años que son pilotos de avión. Porque para nosotros, emprender es sacar los sueños adelante. Además, hemos creado programas de formación para que tu hijo aprenda Python, certificado por la Universidad de Michigan. Este es el lenguaje de programación que utiliza Facebook, Netflix y Google y es prerequisito para entrar a las grandes empresas de conocimiento que están cambiando el mundo. Hoy te quiero contar nuestra nueva oferta educativa. Trading para niños, para que tu hijo aprenda a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Gamers, tu hijo se formará como un deportista de alto rendimiento de los eSports, la nueva tendencia que está revolucionando el mundo de los deportes con millones de dólares en premios. Creadores de contenido, tu hijo va a aprender a ser una empresa en plataformas como YouTube, Like o TikTok. ¿Cómo ves? Libertarios es una oferta educativa actual, relevante y disruptiva. ¿Qué herencia quieres darle a tus hijos? ¿Una tipo iPhone o una tipo Nokia 1100? Déjanos tus datos en el siguiente link y te regalaremos un demo gratuito y toda la información de nuestros próximos lanzamientos. Y recuerda, el futuro es libertario.